más presentaciones que esta que voy a hacer yo ahora luego vamos a ir llamando a persona tras persona, ya podéis sacar las guitarras afinarlas, tenerlas preparadas todo preparado para salir porque cualquiera puede salir en cualquier momento a cantar su canción y a cantar su jingle Siento lucho, cuando me afino Siento malo cuando me inspiro. Siento malo cuando me inclino por, por ser, ser genial. Soy un colmeo dominguero. Soy un calvario muy lunero. Los miércoles fidulizo, pero Marte está en libertad. Me gusta el vino y la cerveza, las palomitas, la camarera. Por más que beba yo no consigo llevarla a pasear. Siento malos cuando me afino, siento malos cuando me inspiro, siento malos cuando me inclino por ser genial. me aspiro, siento malos, cuando me inspiro, siento malos, cuando me inclino por ser genial. Somos algo bicho raros, no dejen de visitarnos. Aquí hay más extraterrestres que en la catina de Star Wars Somos políticamente incorrectos, somos humanamente imperfectos Asumimos que cualquiera no es Andrés Sudor Lo siento, siento malo cuando me afino Siento malo cuando me inspiro Siento malo cuando me inclino por ser genial Siento malos cuando me afino, siento malos cuando siento me inspiro tiro. Siento malos cuando me inclino por ser genial Siento malos cuando me afino, siento, siento malos cuando me, me inspiro tiro. Siento malos cuando me inclino por ser genial Siento malos cuando me afino, siento mal ocho cuando me inspiro, siento mal ocho, cuando me inclino por ser genial, siento mal ocho, cuando me afino, siento mal ocho, cuando me inspiro, siento mal ocho, cuando me inclino por ser genial.